Alcoca, Coca, amb 50.000 habitants, és com es coneix la ciutat de Francisco de Orellana, al nord Ecuador. Astroba inmersa immersa a l'Amazònia i els seus habitants nadius pertanyen als pobles guaraní, Shuar i Kichwa. Un dels seus espais naturals més coneguts internacionalment és el Parc Nacional Yasuní, reserva de la biosfera, on es calcula que ya el 20% de les reserves de cru de tot l'Equador. El petróleo es descubre a Ecuador a principios del siglo XX, pero no es fin al 1967 cuando se inició seva explotación. Más dels beneficios económicos, los impactos negativos que genera la actividad extractiva sobre la población y el medio son incalculables. La presión industrial sobre un territorio de extraordinaria importancia ambiental para todo el planeta no ha cessat ni un instant, donada la creixent necesidad de petroli de nuestra sociedad y la, la dependencia económica de la estat que se veu obligado a abrir nuevos puertos arran de la manca de implicación y compromiso de la comunidad internacional. Así, la amenaza sobre las poblaciones originarias y la biodiversidad continúa. El año 2008, l'ONG ONG Sense Ingeniería va Fronteras, la colaboración del Centro de Cooperación al Desenvolupament URB Solidaria de la Universitat de Rubir i y per para trabajar treballar conjuntament en tasques relacionadas amb la protecció del medi ambient i els seus poblados. Així fou con començar una labor intensa y plena de sentit desde el punto de vista de la cooperación universitaria. Cal afegir que la acción de Enginyeria Sense Fronteras, al COCA, también va a contar amb la colaboración de área de cooperación del Ayuntamiento de Tarragona. Donada la multitud de disciplinas de estas acciones, avui hi han intervingut diferentes unidades y especialistas de la URB, enginyers, juristas, geógrafos o químicos, coordinados amb instituciones públicas, organizaciones ambientales y líderes locales, representantes de la sociedad civil, conformada por poblaciones indígenas y camparos. La historia de toda la Amazonía es un disparate completo porque a través del petróleo Comienzan a regalar fincas de 100, de 200 hectáreas para que la gente venga a la Amazonía. Había presidentes que decían que la Amazonía era un mito. Entonces tenían que ver quién va a colonizar y quién se va a pelear con los aborígenes para sacar el petróleo en pocas. Porque ya desde ese entonces era petróleo, aunque muy irrisorias cantidades y extensiones, pero ya era petróleo. Y mi mamá estuvo acá como hace 40 años y me dice que aquí al frente del coca salían los guaraníes ah. A, a, a rebelarse contra la gente que ya vivía aquí. Ahí al frente salían desnudos y todo. Al frente, así, la gente del Coca lo sabe. Y ahora hay una vía de 130 kilómetros y están a, a más de los 130 kilómetros con 70 más aislados que nunca. O sea, cada vez el, la carretera se va haciendo y así como la, el aeropuerto, las casas crecieron alrededor del aeropuerto, sí. las fincas crecieron alrededor de las carreteras. Claro. Y es todo un disparate. Cuando empieza la, la explotación petrolera en la Amazonía, el Estado genera políticas públicas de apertura a la colonización de estas zonas que tradicionalmente fueron ocupadas por poblaciones indígenas. Y eso provocó evidentemente un aumento en la densidad poblacional de, de estas zonas sin ningún tipo de planificación. Sí, a tal punto que al lado de, de pozos petroleros, de, de infraestructura petrolera, se ubicaban viviendas, casas que vivían en, y viven incluso ahora todavía en condiciones eh, sumamente riesgosas. Al inicio la, la colonización eh, a través de la reforma agraria logró que los campesinos des, o sea, desmontemos la selva, ¿no? se nos entregaba... 50 hectáreas a cada campesino, a cada familia campesina, y se le decía, si tú talas el 90% de estas 50, te damos 50 más para que puedas seguir talando la selva y puedas seguir produciendo. De esa manera muchísima gente se dedicó a este tipo de trabajo. Luego entendimos que fue la intención de que la empresa hidrocarburífera ya no entre a bosque, intacto a bosque virgen, sino más bien a bosque semi-intervenido. Ahora nos están acusando que somos los campesinos la causa de, de, la, de, de, de devastar la, la Amazonía. Con el nuevo modelo económico del nuevo presidente, eh, todos estos campos petroleros pasaron a ser parte ya del Estado. Ya los maneja el Estado, ya actúa el Estado sobre ellos. Entonces aquí es cuando se genera un poco de inconveniente. Es decir, la comunidad se ve afectada por algún tipo de impacto, Aquí en reclamaba? reclamaba la compañía extranjera, ¿no es cierto? Ahora reclama el Estado, y es el Estado quien tiene que darle su derecho, ¿no es cierto? Entonces aquí vienen los conflictos sociales y que hasta ahora no vemos un, una salida. Digamos, esa idealización de desarrollo a partir de la explotación de unos recursos hace que eh, el ideario, el colectivo social, ¿no es cierto?, esté pendiente de que nadie o nada afecte eh, esa... Esa, ese objetivo, ¿no es cierto?, que, que se plantea desde el gobierno. Entonces, cuando emergen dentro de, de esos grupos sociales, ¿no es cierto?, voces que cuestionan, que critican, que no están de acuerdo, por diversas razones, eh, con la forma o incluso con, con, la, con, con el fondo ya del, del tema, se crean herramientas tanto institucionales como sociales que o impiden que esas voces puedan expresarse de manera libre, y democrática y plantear en los diversos escenarios políticos sus posturas o criminalizan esa, esa, esa posición, esa crítica. El petróleo es para Ecuador más del 45% de sus ingresos, ¿no es cierto? Eso, es, eso lo conoce casi toda la humanidad. Eh, lo que no se dice a través de los grandes medios y, y no se dice a nivel internacional es la gran cantidad de impactos a la salud que tiene la extracción de petróleo. Por ejemplo, eh, se han hecho estudios donde se ha encontrado que las mujeres pueden tener riesgo de padecer abortos espontáneos 260 veces más que en la ciudad de Quito, que es una ciudad súper contaminada, que los hombres pueden tener cáncer de testículos 150 veces más que en la ciudad de Quito, que... Eh, los niños y niñas pueden tener eh, leucemia por encima de los 150 veces más que en otros sitios. Antes de los 90 no había tanta, o sea, tanta mano de obra para petroleras. Ahora, ya desde los 90 al 2000, muchísima gente, muchísima gente vive del petróleo. Entonces es como una realidad aparte porque eh, no hay mucho, mucha gente ecologista porque todos trabajan para la petrolera. Vivimos en la... En la, cuna. en la cuna del oro, de todo, pero el, no tenemos ni combustible ni el gas, a pero tenemos una refinería que está aquí a una hora, de aquí donde estamos, que es la refinería de Chupinti, pero así nos abastecemos, de cuenta. Yo vivo ahí nada más, ya, yo tengo 18 años aquí, pero cuando venimos no había señas de que había piscinas, de, o sea, internas, todo tapado, todo tapado. Y una vez cuando vinieron de la Universidad de Río acá a hacer un monitoreo de unas piscinas que están a unos 300 metros, trajo una maquinita y yo le invité para acá y detectó las piscinas de esta, dos de allá y una que está aquí. Claro. Está una tremenda piscina. La afectación fue a los animales y a nosotros porque es, es un vapor desesperante. Siendo esta la provincia más productiva económicamente, es la provincia con más... Eh, pobreza, es la, eh, un 94% de pobreza. Tenemos eh, justamente en la provincia más rica, tenemos un alta, un analfabetismo altísimo, eh, desnutrición, eh, enfermedades, eh, escasez de escuelas, escasez de, de colegios, universidades. En este momento en Orellana no existe, hay una que otra por allí, pero que eh, no tienen los cupos suficientes. O sea, Padecemos de todas las necesidades y se nos sigue diciendo desde hace más de 40 años que el petróleo es desarrollo para el país, pero ese desarrollo, por lo menos en Orellana, se lo ha visto muy poco. En el Centro de Fronteras eh, trabaja dos organizaciones sociales, que son INRED y, y la red de Liga, que son... Uh, y a veces a trabajan en dos uh, administraciones públicas. En este caso son dos gobiernos seccionados, el gobierno municipal de Orellana y el gobierno provincial de Orellana. En una de trabaja sobre todo la parte de dret, més legal, relacionada con las industrias extractivas. En cambio, los gobiernos seccionales se trabaja más la parte técnica. Ha de ser necesariamente así, no? siempre que trabajamos en temas ambientales, necesariamente hay que incluir personas que saben de geografía, de ciencias ambientales, de química, de biología, no? de ingeniería... Es necesario para tener un resultado mínimamente óptimo ¿no? de calidad. Los proyectos de final de carrera, eh, todos los que yo he colaborado, eran de la carrera de ingeniería química, ahora la URB es va contactar amb nosaltres i ens va demanar a veure si podían proposar projectes relacionats amb la feina de cooperació que estaven fent el Grupo de Tarragona amb, amb Ecuador. Recordo que va sortir la convocatòria del Centre de Cooperació al Desenvolupament URB Solidaria a la web de, de la nostra universitat i quan vaig veure que estava buscant membres de la comunidad universitària que tinguessin un perfil jurídic, vaig pensar que era una bona oportunitat aplicar sobre el terreno en un context diferente del nostre los meus coneixements. La idea del projecte és que aquest treball sigui conjunt i per tant, si, si hi ha un cas un basamento, per exemple, doncs que va al govern municipal o provincial a fer la detecció tècnica de què es lo que ha passat, però perquè després això es porta a nivell legal des de la red de líderes o des red. Es va detectar que hi havien diverses administracions que tenien competències en matèria medioambiental i que tenien serioses dificultats per coordinar-se, per poder treballar todas a una, per poder reforzarse se mutuamente. Yo Jo en el seu moment havia fet una tesi doctoral sobre què és la, la coordinación de la coordinació y internacionals i aplicar el que sabia al context concret administraciones a Ecuador en matèria medioambiental. La problemática ambiental viene presente desde varias décadas atrás pero una política ambiental casi es nula en gestión acá en la provincia más todavía cuando recién a partir del 2008 se define a la gestión ambiental como una competencia propia o exclusiva de lo, del nivel de gobierno provincial. Hace algunos años atrás eh... ...debido a que los censos generalmente en la provincia se hacen cada... En, ...en el país, como tal, se hacen cada 10 años... ...y la toma de decisiones o los, y los cambios de, de mando de las autoridades son cada 4 años... ...entonces cada, cada autoridad nueva que viene necesita tomar decisiones, ¿no es cierto? Y generalmente no hay datos que sean más o menos reales de la provincia... ...y sobre todo no hay datos de las comunidades como tal. Entonces ahí surgió un poco la idea de obtener información más directa de las comunidades para que las autoridades puedan tomar decisiones. Doncs el nuestro proyecto consistía en desarrollar un sistema informació geogràfica de información geográfica, o sea sigui, que la temática era ambiental. Ya ens van, a ens van demanar que, que desde aquí fe com un buidatge de da bases de dades, per tant ens van passar tot un, un mundo de capas de, del programari tan de carreteras, de, de cosas ambientales, de, de, bueno, de poblaciones, todo lo que tenían. Entonces, en un primer momento, y que podemos dividir el proyecto en dos fases. La previa al trabajo de campo y el trabajo de campo en sí. La idea un poco también es que la persona que venga haga mucha incidencia en el tema de capacitación. ¿no? Por supuesto, tiene que capacitar, porque si no al final, ya, como generalmente decimos, no es lo mismo entregarte un producto y toma y ve qué haces con él que te sí, toma el producto y este se maneja de esta manera, se alimenta de esta manera. Claro, ¿no es cierto? que sea la continuación de lo Exactamente. que ya hicimos el año pasado con la universidad y todo. Que sea, por supuesto, y bueno, sí. y siempre estamos esperando que la universidad nos siga colaborando. ya la previa consistía en hacer todo un seguimiento de manual, de GPS, de, de, también vían al programar de SIG Libra. ¿Y está qué aquest actividad ya dadas? Que eso va a ser el que va a comportar mi STEMS. Un un un portal que nos pueda decir qué es lo que realmente hay en la provincia y cómo se está desarrollando y que sea actualizable si es posible día a día, ¿verdad? Eh, también se muestran aquí los proyectos que está, que está desarrollando la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Orellana como tal, ¿no es cierto? Tiene el este proyecto de difusión ambiental, inspecciones ambientales, estudios de impacto ambiental el apoyo al fortalecimiento de plantaciones forestales, eh, la red de monitoreo hidroclimática, la implementación de laboratorio. ¿cierto? Los equipos van a registrar datos de acuerdo a la velocidad del viento, cómo venga hacia acá. Entonces, por eso es que lo hacemos eh, una, un monitoreo durante ocho horas. O sea, de aquí estamos hasta la tarde, casi aproximadamente a las 5 de la tarde, de ahí nos procedemos a tirar. Entonces, en el transcurso del día vamos tomando, lo hacemos una toma de datos cada 30 minutos a 30 minutos registramos nosotros tomamos manualmente también los equipos registran finalmente llegamos al laboratorio a la oficina e mediante un software bajamos los datos cuando hay muchos días que no llueve eh, las primeras lluvias son eh, eh, hay una especie de lluvia negra y ácida que, eh, cuando se recogen el tanque unos 2-3 dedos del tanque están eh, 3-4 centímetros del fondo del tanque están llenos de de hollín de estos de este compuestos, que son al, al tener contacto otra vez con el agua, se hacen unas reacciones químicas muy perjudiciales muy para la salud. la parte de aquí, en este, la parte de aquí es monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. En la parte de aquí ya tenemos la presencia de víctimas ya de dióxido de azufre. En realidad te llega a afectar a los 800 partes por millón, te comienza a afectar ya lo que es la salud. Pero esta cantidad eh, ya es según lo que hemos consultado y también lo que estamos haciendo durante todo el día. El que vaig a hacer es colaborar en diversos pleitos que se habían interpuesto por parte de la asesoría jurídica de, de la ONG local eh, como consecuencia de diversos vessaments que habían producido empresas petroleras sobre el terreno. Y el que vaig fer és simplement les ordres de local per ajudar a hacer es simplemente usar las órdenes de la local para ayudar a escribir, buscar jurisprudencia, información, etc. que pogués recolzar los diversos escritos que se planteaban. Estamos en la estación Palanda 1, que está ubicada en la precooperativa cooperativa Nuevos Horizontes. Como podemos ver allá, esos tanques de petróleo, y el tanque negro es lo que se ha rebotado el día 16 de febrero del 2013, víspera de las elecciones en Ecuador. Se ha rebotado ese tanque, es por sexta ocasión que se producen los derrames más grandes, porque liqueos de químicos se, se producen siempre. Así es que eso se ha, se ha ido para abajo, aguas abajo se ha unido con otros esteros, afectando la cuenca del río Indiyama hasta llegar a la cuenca del río Napo, y el cual que se junta o se une con otras cuencas más grandes y llega hasta el río Amazonas. Entonces, esto ha, ha carriado, según los análisis que ya hicimos hacer en laboratorios LAPSU, es acarriado toneladas contaminadas. I en esta finca van a venir justamente a la red. Un día que yo ja estaba a la red, van a enseñar las fotos y los vídeos y realmente estaba todo. Todo estaba negro. Porque claro, el río era bien pequeño y hace como dos semanas que está bluendo porque es la época de las bluyas. Claro, los se van por tanto. todos. Y aparte, que haya inspección, van a entrar los els... propios de la compañía. A traer una mica todo lo que ya sobra. Porque así cuando después va venir a hacer la inspección. Aquí va venir, crec, a venir Creco, Provincial. Después va a entregar un informe de la inspección técnica de la red. Y todo el que está contaminado no está tan contaminado como, ah. como podría estar previo sí. la supuesta renovación. En este caso tenemos 11.8 partes por millón, que es miligramos solitos, de hidrocarburos carburos totales. ¿sí? Entonces quiere decir que está sobre la normativa ambiental. ¿sí? Como 20 veces por 20 veces, casi aproximadamente. ¿Aquí vienen a hacer inspecciones del gobierno? Aquí vienen a de acá y ha sido Si no, no. Si no, no. Entonces nosotros siempre a ver, hacemos informes, entonces hacemos monitoreos de calidad de agua de, de suelo de sedimentos, o de inclusive de aire. Entonces la gente con nuestro informe va a los juzgados o fiscalías o defensorías de derechos humanos a hacer su denuncia pertinente. Entonces ya ellos también les piden pruebas contundentes, dice cómo usted hace una denuncia. Tenemos un, un informe o resultados hechos por el gobierno provincial, que entonces que si sí nos avaliza, porque nosotros labor, los, las muestras de agua, y suelo y sedimentos no las analizamos nosotros, nosotros en sí, las analizamos por medio de un laboratorio que es acreditado, acreditado por el Ministerio del Ambiente y ante la OAE, que es un organismo de creación ecuatoriana. Pero el aporte de la universidad, por la universidad jurídica, ...y por la compañera asociada, o fue importante porque cuando ella se fue... ...ya había llevado toda una recopilación de ideas de lo que trabajo que se había, ...y se había quedado... ...ya cuando vinieron los demás compañeros a crear, a ayudar ya como quien dice... ...a pulir la ordenanza, a ir a así, discutir la temática ya... ...porque aquí fueron todos aportaron. Con la ordenanza única ambiental que hemos hecho... ...pues el ver los límites que tenía, los límites que decía la Constitución... ...compararlos con los límites que hay aquí o en otros países... ...ha estado muy bien porque... No sé, es otra manera, tenían muchas ordenanzas, pero no única, una única total. Y yo creo que ellos tenían las ganas de hacerlo, pero que nuestro aporte y todo el trabajo que hicimos antes de ir, durante y cuando volvimos, pues ha sido una parte bastante beneficiaria. Como está diferenciado en, digamos, en 342 artículos, por ejemplo, es un texto que te da a ti la facilidad de trabajar, del ciudadano, tanto de como uno también, como funcionario público, tanto el ciudadano, de hacer más fa, más fácil la temática de saber, bueno, tengo que buscar el capítulo de la participación pública de asuntos de carácter medioambiental, entonces ya sé en qué artículo está, en qué página, o sea, la facilidad. Nadie está exento de cumplir con los reglamentos ambientales y con los derechos de las personas, o sea, la, la industria extractiva no debe afectar los derechos de terceros, Así de, eh, dicho de otras palabras. Lamentablemente, esos derechos quedan supeditados a. Ah, sí, sí, claro, te este, este está afectando, pero dime a cambio que te damos. Ah, no, queremos esto. No, no podemos dar. Por ejemplo, hay un reglamento que ahora dice que solamente se pueden dar las compensaciones dirigidas a salud y a educación, cuando salud es un derecho fundamental. Eh, educación es otro derecho que el Estado tiene obligación de dar. Entonces, se está haciendo que la gente permita que, que le hagan un pozo petrolero al lado de su finca, de su estero, que le pongan un mechero o una estación de producción, a cambio de darle algo que es obligación del Estado y que es un derecho de las personas de tener. Hicimos una charla sobre evaluación de impacto ambiental en una de las comunidades. Y entonces se acabó la charla y nos dijeron, si se quieren quedar, bueno, porque ahora viene el de, no sé, una empresa de petróleo de allá, a, se, a hablar de que se van a hacer los pozos. Y claro, era una comunidad súper pobre, e iban ellos normales ahí sentados en el suelo, por donde estuvieran, y aparece un señor, súper bien vestido, con su maletín, y dijo el típico discurso que se suele hacer. Bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren, no sé, una cocina? ¿O quieren que pongamos algo de salud? ¿Qué quieren? Porque aquí les vamos a hacer las sísmicas, y, bueno, pues les pondremos, si quieren, no sé, cualquier, ¿qué quieren? En lugar de preguntarles, ¿quieren que hagamos un pozo? ¿No? ¿Saben los impactos que tiene hacer un pozo petrolero aquí en medio de su comunidad? Nada. Eh, asignar recursos es bueno, ¿cierto? Pero creo que asignar conocimiento, eh, asignar técnica y experiencia internacional es mucho más relevante y es algo que que queda digamos en el colectivo, en el imaginario eh, en, en las herramientas que, que construyen las, las sociedades a largo plazo es imposible para el trabajo que nosotros hacemos eh, prescindir de la cooperación eh, el estado ecuatoriano y cada vez más eh, sería imposible que, que nos, que nos que financien nuestra actividad porque justamente estamos haciendo una actividad que ellos deberían de hacer ¿no? y que realmente no lo hacen o por, dos, o por desconocimiento o porque no les conviene, porque quieren que la gente no, no tenga capacidad de, de, de defenderse. Entonces, el Estado jamás va a financiar el trabajo de resistencia que estamos haciendo nosotros. En, en esta cooperación que ha habido entre, entre la universidad ¿no es cierto? y, y, y las comunidades de la provincia orellana, eh, han venido profesionales. Que han venido primero a conocer la realidad ecuatoriana, pero también a plantearse desde esa realidad eh, un sinnúmero de, de cuestionamientos, de, de, de, de tesis, de ideas, ¿no es cierto? Que les permite también a, a, a las comunidades locales tener una visión mucho más amplia. Las líneas que me trabaja hoy en día son precisamente líneas como las que han setado la URB y Ingenierz sobre todo para que significan pedagogía social. Pero lo que es más importante en este proyecta no es un que se fet les las acciones a Orellana, sino que aquesta lluita ayuda para un tema en aquest cas ambiental, de medio ambiente, ¿no? de defensa del medio ambiente, a Orellana, es conegui a Tarragona. Y eso, el papel de la URB y de la propia entidad, a este Proyecta, de pedagogía, de explicar aquí quién per trabajar allá, para mí, en estos moments. Tenemos el más valor que el, el propio proyecto en sí. Si. Yo creo que una universidad tiene, tiene una obligación didáctica, o sea, de enseñar a los alumnos, no solo tecnologías, sino también a, a que siguen personas. Y yo creo que una basada social, una basada de cooperación, una basada de medio ambiente, eh, eso complementa molt una persona. O sea, una persona no puede estudiar exclusivamente matemáticas, física y química. Penso que vivimos en un mundo, que tiene unos problemas y que la gente distingue una una mica de inquietudes y que la universitat el ayude de a alguna manera a, a, a, a, a enfocar estas inquietudes yo pienso que, que, que, que no es només es bueno, sino que eso es que és una mica una una certa necessitat Crec que la, la cooperació és un aspecte molt important que reforça la pròpia tasca educativa de, de la universitat d'una banda perquè reforça en valors als nostres estudiants i en eh, a visitar sobre el terreny problemes concrets siempre es una cosa que es muy positiva para la formación del propio estudiante. De otra banda, porque le servéis a este propio estudiante para comenzar a aplicar aquellos conocimientos que ha adquirido desde el punto de vista eminentemente teórico a, a las aulas. Y no? desde esta perspectiva, yo creo que es complejo también una tercera misión, que es de responsabilidad. Nosotros estamos gestionando recursos públicos y retornar a la sociedad parte de la inversión a través de trabajos desinteresados creo que también es la obligación de la nuestra universidad. De percebre otras realidades, no? como había comentado, y no? I el fet de que la universitat, i com a universitat pública que som, vull dir, ha, de, ha de fer un servei públic, yo no? sí. Jo crec que hem de orientar, hem de conscienciar els estudiants, o incluso el mateix professorat, no, el pas, esta importancia o esta funció social que no ha de perdre la universitat, no? No ens dediquem només a a, a produir, no, sinó també hem de produir consciència social. Yo eh, jo faltar a trobava, trobava faltat aquesta part més de hacer una cosa realmente útil para la sociedad, ¿no? Porque yo, durante, durante toda la carrera, me había parecía que era todo hacer asignaturas para ser más productivos, pero per, per, no para ayudar a la gente. Cooperación, solidaridad, esas palabras, o sea, tendrían que estar siempre en la universidad, cosa que no, no lo están, entonces... Es algo fundamental porque es la educación y yo creo que lo la fundamental para poder cambiar este mundo sería la educación. Entonces es importantísimo que tanto la universidad como las escuelas, los institutos, desde el inicio se formen en algo tan básico como eso. Y, y que no tenga que ser siempre la sociedad civil a través de movimientos o ONGs la que esté tirando del carro para que se realicen esas actividades. ¿no? La dificultad ahora es que la sociedad amplia entiende que dedica dinero a aquest projecte té todo el sentido del mundo. Por tanto, lamentablemente, estamos en un momento en que hem de tornar a las bases de la pedagogía y los valores que significa qué tipo de actuaciones. Aquí es donde hem de poner los esfuerzos y aquí és en líneas de trabajo como esta, eh, desde misma perspectiva, son superpositivas y son precisamente la línea de trabajo que hem de a todos. Yo creo que la URB hace una aportación importantísima en proyectos que no lidera la propia URB. Y, por tanto, que el que fa es sumar. el que aporta la URB a través del Centro de Cooperación URB Solidaria es capital humano y personas concienciadas para poder colaborar, aportar sus conocimientos en proyectos que lideren otras ONGs. Y, y, por tanto, desde esta perspectiva, yo creo que es el papel que le corresponde jugar a la universidad.